debes hacer. Lo que nunca debes hacer, mujer. Vamos a hablar hoy de eso que nunca debes hacer, Marimelda. ¿Y qué es eso que nunca debo de hacer? Vamos a mirar. A ver, listo. ¿Qué es lo que nunca debes hacer, mujer? Cuando tú te levantas en la mañana, no, nunca lo vas a hacer. ¿Sabes qué es? Distraerte. En otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nunca debes hacer en tu rutina diaria? Respuesta: distraerte. Estamos en el mundo de la distracción. Mira, nosotros eh, de verdad nos distraemos tan fácil, pero tan fácil. Y cuando menos pensamos, la mente sale y vuela, como una mente errante, que no sabe para dónde va, y cuando menos piensa, ¿y qué estaba haciendo? No, me volé, me pasó el tiempo, y me, me distraje. Y ahorita me distraje de este programa, por era las 11.11, 11, son las 11.38, me distraje, eh, digamos, 20 minutos, me distraje, me perdí. Me fui, la mente quedó errante por un, no sé para dónde me fui. Pero así como me distraje eh, 15 minutos, 20 minutos, me puedo distraer un día, dos días, un mes, un año y toda una vida, mujer. Y cuando menos piensas... Se acabó tu vida y te distrajiste. Y esa distracción que nosotros tenemos como mamás, somos mamás, yo eh, soy madre, tú tienes hijos adolescentes, tú tienes niños que tienen, no sé, eh, ¿cuántos años? 19 años, puedes tener un hijo de 19 años, o puedes tener... Un hijo de, es que, espérate que estoy aquí, un hijo de, de 17 años, puedes tener una niña de 11 años, puedes eh, ser una, una mamá que tiene una familia, donde esa familia, empezando por la mamá, está distraída. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de esa distracción. La distracción, lo que nunca debes hacer en tu rutina diaria es distraerte. Por eso es tan importante, mujer, que tú tengas metas. Cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un objetivo, tú no puedes distraerte mirando para otro lado, porque cuando miras para el otro lado, creas confusión en tu vida. Y entonces me volteo. Y queda la mente errante, perdida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Y qué va a pasar? Tú eres la mujer de la casa. Tú eres la mamá, el ejemplo de ese muchacho que tiene 17 años. De esa niña que apenas es una adolescente. Que está apenas empezando. Y tu mujer está distraída. ¿Qué, ¿Qué hace una mujer distraída? Y este es un problema que tenemos porque es muy fácil distraerse. Es tan, tan simple, tan fácil. Eso que yo, Marimelda, controlo mi mente y enseño a las mujeres a controlar su mente y enseño a las mujeres a que, a que, que estén enfocadas. Pero la verdad es una tarea. Eh, compleja, muy compleja, entonces vamos a, a ver, vamos a, a, a mirar, eh, dime quién está por ahí, hola Tony, cómo estás, qué gusto saludar a Tony, mira tenemos un hombre en la sala, qué rico, me encanta, me encanta porque la verdad es que, que sí, ay, yo estoy, es que en María Imelda Cardona López, con razón no me encontraba yo misma conmigo misma. Bueno, no importa. El video me quedó en, en, en mi página de perfil. Con razón, con razón. Claro, mujeres. Con razón me dicen, Marimelda, no la encuentro. <risa> Compartir. Claro, de exactamente. Con razón no me encuentran mujeres hermosas. Y ahorita compartir en una página. Bueno, la verdad es que está como compartir ahora. Vamos a mirar a ver. Copiar el enlace. Ah, ya sé por qué no me encuentran. hay mujeres. Es que ya me doy cuenta. Eh, tenía este... Live lo tenía en mi página y por eso no me encontrabas. Pero bueno, espero que, que ya me hayas encontrado y espero que puedas ingresar en vivo porque lo bueno de estar en vivo es que podemos estar, me puedes hacer preguntas, me puedes, eh, bueno, preguntar Marimelda y, y qué, qué sucede con esto de la dispersión, qué pasa cuando eh, estamos dispersos, cuando... No nos perdemos. Y ahorita me acabo de perder otra vez. ¿Por qué, Marimelda? Ya, ya les voy a decir. Lo que pasa es que eh, uno se pierde cuando hace dos cosas a la vez. Y lo que pasa es que... Estaba hablando de la distracción. ¿Sí ve? ¿Qué pasa cuando una persona está distraída? No sabe lo que dice... Pierde el enfoque, eh, entra en qué. Ah, ya sé. Cuando una persona, hoy hice este dibujo hermoso, que me encantan, mis, me encantan mis, mis garabatos, y Dios ama mis garabatos, y me gusta mucho mi trabajo porque eh, aprendo acerca de la distracción. Lo que nunca debes hacer en la rutina diaria es distraerte. Cada día es una elección y tú tienes que activar tu rutina diaria alineada con las metas. A ver, ¿cómo es? Yo tengo una meta, ¿sí? Tú tienes una meta, tú te pones metas y la meta está acá en el, en el futuro. Tú tienes una intención, tú tienes un, un proyecto pero resulta que tus acciones deberían de estar encaminadas a este proyecto. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Me dicen, por favor, mujeres, eh, si, me, si, si van, van, van creando conciencia de realmente lo que, lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te distraes? Cuando yo me distraigo, pierdo el enfoque. Cuando yo me distraigo, entro en confusión. Cuando yo me distraigo, ya obtuve un obstáculo. Porque mi meta estaba a este lado, a mano derecha. Y yo me volteé para la mano izquierda. Yo volteé mi mirada. Y cuando volteo mi mirada, entonces pierdo el enfoque. Y cuando pierdo el enfoque, entro en confusión. Y cuando entro en confusión, me perdí. Y después, ¿quién podrá salvarme? Y enseguida yo soy la mamá y el ejemplo de dos muchachos. Uno de 11 y otro de 18 años, que apenas está empezando a vivir. Un muchacho de 17 años, de 18, un muchacho joven, y una muchachita joven también. Y entonces estamos dándole ejemplo a unos hijos y le decimos, muchacho, ¿usted por qué no se enfoca? Muchacho, ¿usted por qué no logra las cosas? Pero si yo que soy la mamá, la jefe, la gerente del hogar, me desenfoco. ¿Yo ya cuántos divorcios tengo? Bueno, tengo tres. Voy para el cuarto. Y sé por qué se divorció. Ay, no. No me averigüe cosas. No me averigüe. No me averigüe. No me. No me distraiga con esas preguntas. Marimel me dice: ¿Cuántos divorcios tiene? Yo tengo dos. <risa> me distraje con otro. Y en la distracción con el otro, perdí mi matrimonio. En serio. ¿A ti te pasó eso? ¿A ti te ha pasado eso? A veces nos distraemos del mismo esposo, nos distraemos de la misma pareja, nos distraemos de los hijos, y entonces los hijos están ahí y nosotras mirando para otro lado. Y cuando menos pensamos, los hijos se crecieron y repitieron los mismos patrones de nosotras. Y entonces, ¿qué nos distrae? Bueno, a mí en lo particular me distrae la tecnología, a ti te distrae la tecnología, a mí también. El programa es a las 11.11 11 con la mujer del futuro y la mujer del futuro no llegó. ¿Por qué no llegó la mujer del futuro? Porque la María Imelda se distrajo. ¿Por qué no llega tu mujer del futuro? ¿Por qué tú no logras las metas? ¿Por qué tú no tienes unas acciones que estén alineadas con la meta? ¿Por qué te distraes? Entonces, si yo que soy la que estoy aquí en el presente, aquí y ahora, estoy distraída, mirando para otro lado, o sea, tú estás ahí en la cámara y yo estoy mirando aquí a Mía, como si Mía estuviera en la clase, y entonces yo me distraigo con Mía, y me distraigo para allá, y entonces, ¿qué pasa? No pierdo el enfoque, pierdo la vista de que yo te estoy hablando es a ti. Y que tú necesitas trabajar esa distracción. A veces la distracción es, mira, mi objetivo mayor es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es mi intención y yo quiero decirlo a cuatro vientos. Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas y ser el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Muy linda. Muy hermosa. Esa es una belleza de palabra. Pero me distraigo... En otras cosas... Preocupada... Mirando la, la, las redes así... Que es uno así... Se distrajo. ¿Cuánto se distrajo? Una hora. Dos horas. Tres horas. Ah, pero también te pudiste haber distraído aquí conmigo. Sí, pero ahorita te estás educando. Entonces eso... Estás educando a tu mente y estás convenciendo a tu alma de que tienes que aprender a enfocarte, tienes que aprender a controlar la mente, tienes que decirle a la mente, enfóquese, que estamos aquí en un programa a las 11.11 .11 con la mujer del futuro y todos los días alineamos las acciones diarias con lo que queremos Adivine qué va a lograr, va a construir castillos, va a construir, pero, y entonces, Marimelda, ¿queda la confusión? ¿Sabes qué da la confusión? Pregúntame, Marimelda, queda la confusión? Hola, ¿cómo estás? Alba, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hola, García, por aquí tenemos, Queda la confusión? ansiedad por el futuro claro, imagínate imagínate esto la mujer del futuro está aquí ¿sí? esa es la del futuro y ahora aquí y ahora yo estoy distraída en otras cosas estoy distraída en hola mía, ¿cómo estás? ay sí, mira no, sí, entonces eh, se, me puse a mirar otra cosa a ver, espérate que, espérate, espérate, sí, a ver. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Marimelda, se distrajo, es que ya está aquí. Oh, perdón, tú, eres, tú estás acá. Ay, no, discúlpame, es que yo tengo que hablar acá. Ay, qué confusión. Niña, por favor, usted está sufriendo de trastorno... De déficit de atención, y esto es un trastorno. Y si yo que soy la mamá de un muchacho de 18 años, de una muchacha de 11 años, haga la regla de tres. Si yo soy la mamá de un muchacho de 18 años y de una muchacha y de una niña de 11 años, y yo sufro de trastorno de déficit de atención, haga la regla de tres. ¿Cómo estarán mis pobres hijos? ¿Cómo estarán los adolescentes si la mamá se distrajo de ot a, a otros dioses, a otras cosas? Cuando mi enfoque debe de ser otro. La mujer del futuro no llega y se termina la clase. Y Hubo tanta confusión que lo que le dio a usted fue ansiedad que lo que le dijo usted empezó fue como a preocuparse eh, los hijos no se sabe para dónde fueron porque la mamá está preocupada angustiada termina al, al final del día cansada que no le provoca nada y la casa se quedó sin hogar sin gerente y una empresa sin gerente pues se quiebra o no yo creo que sí cuando falta la mamá, se quiebra la casa, se quiebra la casa textual, textual. Por eso nosotras las mujeres, a mí me preguntan, Marimelda, ¿usted por qué educa a las mujeres? Porque es que cuando yo educo a una mujer, educo un hogar completo, Edu educo una familia. Yo estoy educando a dos adolescentes. Estoy educando a esos dos adolescentes y a la vez estoy educando hasta los nietos. Yo estoy educando futuras generaciones. Por eso amo educar a las mujeres. Porque una mujer es, pero es que no, una mujer con, con trastornos de déficit de atención no logra nada. ¿Qué va a lograr? Ah, bueno, Marimel, ¿cuáles son los signos de, de, de qué? De, de falta de atención ¿cuáles son? pero es que usted no me está preguntando porque usted está poniendo cuidado a otro lado, si ¿Sí vio y después me dicen que yo soy la culpable si ¿Sí vio distracción bueno, te voy a decir ¿cuáles son los signos de falta de atención? son, no Sigue instrucciones. Usted no me está siguiendo las instrucciones. Yo le digo a usted, traiga el cuaderno, traiga los colores y usted no lo trae. Viene a clase sin cuaderno y sin colores. No sigue instrucciones. No termina este, este taller. Usted se sale porque dice, ay no, Marimelda, chao cerró el programa, y se, otro, y se fue a ver otro, y se fue a ver otro, y se fue a ver otro, y se fue a ver otro, y resultó navegando en otras cosas, se perdió, y entonces no paga las facturas, todas las tiene acumuladas, no se da cuenta, no abre los correos, eh, porque es un desorden, eh, no asistió a la cita del médico, porque no la escribió, no tiene un orden en su vida, sufre de trastorno de déficit de atención, se le pierden las citas, le toca pagar multas, entonces eso le da dificultad todo el tiempo, y dificultad, se desespera, termina cansada, termina angustiada, interrumpe, tiene un tic nervioso en el pie, empieza a hacer así, como, como a, a mover las manos. Todo eso son síntomas de una persona que está distraída. Y esa distracción, esa desorientación y ese olvido genera problemas. Marimelda, ¿y entonces cómo solucionamos esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es educarnos y saber que esto es un trastorno de déficit de atención. Tenemos que eh, tener metas claras y la solución para eso es que cada día es una elección y tú tienes que activar la rutina diaria alineada a tus metas. Y cuando te observes que estás mirando para otro lado, inmediatamente tú controlas tu mente. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los tres pasos que le acabé de dar? Si ¿Sí me puede decir. Cada día es una elección. Activo mi rutina diaria alineada con mis metas. Cada día es una elección. Activo mi rutina diaria alineada con las metas. Entonces, cuando yo, como la meta la tengo acá, yo tengo que estar mirando para este frente, pero si yo volteo mi cabeza hacia este lado, ya me distraje. Por lo tanto, míralo acá. El ejemplo es claro. Yo tengo que mirar esta, esta cámara y tengo que mirar esta cámara. Porque aquí hay dos personas que me están mirando. Entonces yo tengo que prestarle atención a la cámara y no voltearme a mirar a Mía. Porque la meta en este momento no es Mía. Aunque Mía me está escuchando, pero Mía, esa no es la meta. La meta eres tú. Ok, mujer. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. I love you so much. Eh, si no estás dentro del grupo de WhatsApp, por favor, eh, eh, entra acá eh, en, este, en este grupo. Aquí debajo te voy a poner el link. Y si no, mi equipo de trabajo te va a poner el link aquí debajo. Y si no estás, perdón, esa no era la, eso no era lo que yo iba a decir me distraje es que yo yo sé de lo que estoy hablando yo conozco esto eh, mujeres los jueves estamos haciendo mastermind último jueves de cada mes último jueves de cada mes estamos haciendo Último jueves de cada mes estamos haciendo del 2022, exactamente. El último jueves de cada mes. Último jueves de cada mes del 2022, 8 hora PM. Estamos haciendo... Eh, un mastermind de metas para enfocarnos mejor eh, aquí está el link entra al grupo de whatsapp ahí yo coloco en ese link en ese grupo coloco el, el mastermind es privado entonces mm, vas a entrar ahí y para los que están aquí en instagram el link está en la biografía. Eh, de igual manera, yo también lo voy a poner ahorita, pero eh, la idea es esa. Bueno, mujeres hermosas, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Ha sido un gusto y ha sido un placer haber entendido que la distracción nos lleva a la confusión. La confusión nos lleva al obstáculo. El obstáculo nos lleva al estrés. Y cuando nos estresamos, perdemos absolutamente nada todo. Esa es la lección de hoy. Y Marimelda, ¿y cómo lo soluciono? Cada día es una elección. Activo mi rutina diaria alineada con las metas y me estoy observando si yo volteo el ojo para el otro lado y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chao, mujeres hermosas. Me dejan los comentarios. Chao.